Hola, te invito a ver este video completo para que puedas aprender a crear y animar textos de manera muy sencilla, como verás. Bueno, ya estamos aquí en el ordenador, ya tenemos nuestro video y a este video le queremos poner un texto y además de eso, animarlo. Para esto nos vamos a la herramienta de selección, después nos vamos aquí a la pestaña de ventana donde dice espacios de trabajo y le damos en donde dice todos los paneles. Una vez allí, nos vamos a la zona que dice gráficos esenciales, le presionamos en nueva capa y le presionamos donde dice texto. Estando allí, seleccionamos donde queremos que quede el texto y empezamos a moverlo de posición y cambiamos el tamaño desde aquí. Para hacer que quede centrado, entonces tenemos estas dos opciones. De manera horizontal y vertical, en este caso quiero ambas. Algo así. Para cambiar la fuente, se puede elegir desde aquí. O si te sabes el nombre, lo escribirías. De esta manera. Después de esto, entonces las otras opciones que tenemos es separar los caracteres. Cambiar el relleno ponerle un trazo de esta manera disminuir o aumentar ese trazo o borde si lo quieren llamar así agregar otro si así lo deseamos y que de esta manera también este funcione de manera independiente y por último pero no menos importante tenemos la opción de poner una sombra decir la opacidad de este el tam la cercanía el tamaño y lo enfocado o desenfocado que esté en este caso lo dejaremos sencillamente con un relleno blanco para el ejemplo y para duplicar este y formar un nuevo texto lo que hacemos es deseleccionarlo volver a seleccionarlo y darle ALT hacia arriba de esta manera duplicamos el texto ahora lo siguiente que vamos a hacer es cambiar la posición de este texto con la herramienta de selección de esta manera, bueno una vez estando allí, cambiamos el segundo texto y después de esto cambiamos la tipografía Hacemos lo mismo con el segundo, cambiamos el tamaño y lo centramos de manera horizontal al igual que este, de esta manera. Con estas dos opciones lo que podemos hacer es mover de manera más personalizada vertical o horizontalmente por ejemplo aquí lo siguiente que vamos a crear es nuestra línea de texto lo siguiente que vamos a crear es nuestra forma entonces para crear esta forma lo que hacemos es deseleccionar todo nos volvemos a ir al panel de gráficos esenciales le damos aquí en crear y creamos un rectángulo una vez creado lo encogemos y lo estiramos hasta formar una línea y para ser más exactos nos acercamos con zoom desde aquí y empezamos a estirar esta forma de esta manera después de esto lo que hacemos es centrarlo horizontalmente y lo que hacemos es alinear todas las capas de esta manera una esas líneas, lo que hacemos es animar nuestro primer texto en este caso sería el que dice nueva capa de texto entonces dejamos de ver los otros dos que sería este y este estando allí lo primero que hacemos es suprimir en la opacidad entonces nos vamos al principio, le damos un 0% y eso nos crea un frame automático ya que cambiamos el original nos empezamos a desplazar y le subimos al 100% con Shift A y la flecha a de la derecha o a la izquierda nos podemos desplazar en la línea del tiempo. De esta manera seleccionamos este frame, le damos control C control V para pegarlo y a partir de acá va a empezar otra vez a dejar de verse. Volvemos a dar control C control V para que nuestro texto aparezca y desaparezca, para dar el efecto desenfoque y enfoque nos vamos a donde dice efectos y escribimos desenfoque gaussiano que sería este y verificando que tengamos la capa correcta le damos añadir, después de esto nos vamos a nuestros efectos y lo que hacemos es lo mismo, en este caso queremos que el comienzo se vea muy desenfocado entonces le agregamos desenfoque Pero después queremos que nuestro texto se vaya a enfocar otra vez. Entonces, lo que hacemos es bajar a hacer el desenfoque. Nos vamos desplazando y más o menos en el mismo lugar que el otro frame. Volvemos a crear otro oprimiendo acá. Y lo que hacemos es dar control C, control V para que se vuelve a desenfocar y de esta manera el texto se enfoca, se desenfoca y desaparece bueno, el segundo que vamos a animar es este texto que hice muy pronto en cine, entonces para animar este texto lo que hice fue darle otro efecto, este efecto se llama desenfoque direccional y teniendo en cuenta que está seleccionado este, le damos a añadir el efecto. Estando allí, lo primero que vamos a hacer es darle una longitud, que es qué tan desenfocada en esa dirección va a ir y aquí le damos la dirección hacia la que queremos que se desenfoque. De esta manera. Estando allí, lo primero que hacemos es suprimir para activar los relojitos de animación nos seguimos desplazando y le damos otra vez, avanzamos un frame nada más con la tecla de derecha y cambiamos los valores a cero y a cero para que nuestro texto vuelva a la normalidad entonces de esta manera va a desenfocarse y va a enfocarse podemos acercarnos en la línea del tiempo y cambiar la posición de estos dos frames un poco para que quede mejor, de esta manera, lo otro que podemos añadir es que este texto tenga diferentes tamaños, entonces para eso nos vamos aquí donde dice movimiento y le damos en escala, estando en escala lo que hacemos es dar un tamaño más o menos, un poquito más pequeño por acá empezamos a movernos hasta que vemos que nuestro texto aparece bien y le damos al 100% después de eso nos desplazamos hasta donde empieza a desenfocarse más o menos por acá y lo que hacemos es oprimir otra vez acá, control C, control V para copiarlo y volverlo a pegar después de esto, disminuimos la escala a cero para que desaparezca y de esta manera hemos logrado nuestra segunda parte de la animación bueno lo único que nos faltaría en la segunda parte del texto sería disminuir la opacidad al final entonces, para esto nos vamos a donde dice opacidad, aquí, teniendo el texto seleccionado. Y lo único que hacemos es crear un frame acá, seleccionando aquí. Nos vamos a la parte final. Y le damos en 0%. Y de esta manera logramos que se encoja y desaparezca. Bueno después de esto, ya lo único que nos queda por animar es nuestro gráfico entonces para animar nuestro gráfico lo único que tenemos que hacer es dar aquí en efectos y escribir el efecto recortar y teniendo nuestro texto seleccionado o gráfico en este caso lo primimos lo llevamos y le damos en el efecto recortar que está aquí recortamos del lado izquierdo y el lado derecho un 50 y un 50% de esta manera Primimos el relojito, nos ubicamos al principio de nuestra animación, los seleccionamos y los movemos al principio. Después de esto, miramos en qué parte quedan ambos textos ya bien, por ejemplo acá, y le damos en cero a ambos valores, de esta manera. corrección y aparecerá, para que vuelva a desaparecer, entonces queremos que ver hasta acá, control C, control V, control C, control V y quiero que aquí más o menos desaparezca, entonces lo que hacemos es dar control C, control V el primero, control C, control V el segundo y de esta manera quedaría animado súper sencillo bueno para mejorarlo y que el resultado final sea mucho mejor lo que hacemos es jugar también con la opacidad entonces estando aquí y teniendo seleccionado el gráfico lo que hacemos es dar a comienzo un, 100, un 0% de opacidad después un 100% volvemos a copiar este valor con control C control V y copiamos el primero que es 0 con control c control v con eso nuestra línea aparece y desaparece de esta manera después de esto lo que hacemos es seleccionar nuestros frames y le damos F en, le damos donde dice curva para que la animación sea mucho más fluida nos vamos al efecto de recortar y nos vamos a donde dice curva también lo seleccionamos. Después nos vamos a donde dicen nueva capa de texto que sería este. Seleccionamos nuestros frames. Le damos en curva. Nos vamos a donde habíamos hecho el efecto de desenfoque. También le damos en curva. Nos vamos a nuestro texto de muy pronto en cine. Seleccionamos estos frames. También le damos curva. Nos vamos al movimiento. Seleccionamos todos nuestros frames y le damos curva también. De esta manera, la animación quedará mucho más fluida. Por último, lo único que tenemos que hacer es cambiar las posiciones para que uno desaparezca primero que el otro. Entonces, lo primero que queremos que desaparezca sea es muy pronto en cine después la línea y después la capa que dice nueva capa de texto entonces lo primero que hacemos es irnos al final de estos clips de esta manera y entonces queremos que desaparezca primero esta entonces la seleccionamos nos movemos un poco y decimos que desaparezca primero Después decimos que queremos que desaparezca el gráfico así que también lo empezamos a cuadrar en este orden para que unos elementos aparezcan primero que otros y también desaparezcan después y de esta manera hemos hecho un texto animado. Espero les haya gustado muchísimo. Y como sé que te ha sido útil este video, te invito a ver mi canal y otros videos.